Hola, este es el tercer vídeo del tutorial de diseño de circuitos digitales con VHDL. Hoy vamos a ver la segunda parte del multiplexor. En el primer vídeo de multiplexores vimos multiplexores más sencillos y hoy vamos a ver algunos más complejos, como los multiplexores anidados. En VHDL también se pueden poner multiplexores anidados. Por ejemplo, tenemos esta entidad en la que tenemos los tres puertos de datos de entrada, P0, P1 y P2, y las dos señales de selección, cel 0 y cel 1 ¿Cómo haríamos estos multiplexores anidados con sentencias concurrentes con WEN? Primero vamos a declarar esta señal intermedia S. Y ahora este multiplexor lo sabemos hacer, sería esta sentencia. Y el otro multiplexor también lo sabemos hacer, Simplemente que la señal S es la que está en una de las entradas. Así se describirían estos multiplexores con sentencias concurrentes con WEN. WELL. Y si lo quisiésemos hacer con procesos sería así. Tendríamos este proceso y este proceso. No hay ningún misterio con esto. Únicamente notar que la salida de todo este proceso de arriba lleva a la señal S. Una manera alternativa de describir esto sería poner los dos multiplexores en un mismo proceso. Este multiplexor sería el que genera la señal PS y el de dentro sería el que genera la señal S. Que haciéndolo así ya la señal S no aparece porque no es necesaria. Vamos a analizar el funcionamiento de estos dos multiplexores con este proceso. Si tenemos la señal el 0 que vale 0, tendremos a la salida la señal P0, como muestra la descripción VHDL. Si tenemos el 0 que vale 1 y tenemos el 1 que vale 0, a la salida tendremos P1. Y por último, si tenemos que es el 0 vale 1 y que es el 1 vale 1, a la salida tendremos P2. El VHDL permite agrupar este ELSE con este IF, haciendo un else if. Esto nos transformaría estas dos condiciones en una sola, pero el funcionamiento es exactamente igual. Vamos a ver este caso también, tenemos tres multiplexores anidados. Aquí he cambiado el orden de la selección, ahora el 1 está en el exterior, antes estaba así, ahora lo vamos a tener así. Esta sería la entidad, y este sería el proceso que implementa estos tres multiplexores. Aquí recordar que este es el cero, afecta a los dos multiplexores. Vamos a agrupar las dos señales de selección en un vector. Estos son los bits de la señal de selección. Este multiplexor es el de mayor prioridad, y es el primer IF este multiplexor verde se correspondería con este de aquí y este naranja con este if de aquí. Uno podría convertir este proceso en un proceso con if y el if. Esta condición, cuando los dos valen 0, sería esta de aquí. Cuando cel 1 vale 0 y cel0 vale 1 sería esta de aquí. Cuando si el 1 vale 1 y si el 0 vale 0, sería esta de aquí. Y en el último caso, cuando las dos valen 1, sería esta de aquí. Vemos que en el proceso con el SIF las condiciones se agrupan y las condiciones se evalúan a nivel de vector. Mientras que en este otro proceso las selecciones se evalúan bit a bit. Vamos a analizar el hardware que generaría este proceso de aquí. Por un lado tenemos la condición si la selección vale 0,0. Esta condición generaría esta tabla de verdad, en la que si cel1 vale 0 y cel0 vale 0, la salida sería 1. Esto se podría implementar con estas puertas lógicas. Cuando ocurre esto, a la salida tendremos P0. pues Ponemos el multiplexor y cuando cel0 vale 0 y cel1 vale 0, se seleccionará P0 a la salida. Aquí he cambiado en este multiplexor. El 1 lo he puesto arriba y el 0 lo he puesto abajo. El 1 significa que se evalúa positivamente la condición esta. Vamos a ver la segunda condición. Esta segunda condición se cumple cuando cel1 vale 0 y cel0 vale 1. Para implementar esta condición tendríamos estas puertas lógicas. Y cuando estas puertas lógicas dan un 1, yo quiero tener a la salida P1. Pues pongo un multiplexor que en este caso se seleccione el puerto P1 en este multiplexor y en el otro multiplexor la entrada del 0. Esto haría que P1 saliese a la salida. En este caso, cuando tenemos un 1 y un 0, tenemos que evaluar esta condición. Esto lo evalúa con esta puerta lógica y cuando se cumpla esta condición, queremos que a la salida tengamos el puerto P2. Ponemos el multiplexor correspondiente. De modo que cuando cel0 sea 0 y cel1 sea 1, este multiplexor seleccione la entrada 1, este otro la entrada 0 y este otro la entrada 0, para que P2 lo tengamos a la salida. En el último caso, queremos tener P3 a la salida, pues ponemos P3 en la otra entrada del multiplexor. Cuando la selección vale 1,1, todos los multiplexores seleccionarán su entrada 0 y P3 saldrá a la salida. Vemos que en este multiplexor hay prioridad. Esta condición es la de mayor prioridad. Este multiplexor es el de mayor prioridad. Y estas condiciones en realidad pueden ser independientes. Aquí hemos puesto que es la misma señal de selección, pero en cada una de estas condiciones podríamos tener señales y condiciones totalmente distintas. Por ejemplo, podríamos tener estas condiciones que no son mutuamente exclusivas. Esto es, en el mismo instante puede suceder que A sea 0,0 y que B sea 1. Lo que va a determinar qué vamos a asignar a la salida será la posición de las condiciones. La primera condición, en este caso A igual a 0,0, será la que tenga más prioridad. La última, la que menos. Por lo tanto, vemos que dentro de un proceso el orden de las sentencias es importante. Esto no ocurría en las sentencias concurrentes de la arquitectura. Volviendo al caso que teníamos al principio, como en este caso tenemos la misma señal, podríamos agrupar todo esto así. Pero ya sería el sintetizador el que se encargase de generar este circuito, si es lo suficientemente listo como para darse cuenta. El sintetizador es la herramienta que se encarga de transformar estos procesos y el VHDL que hayamos descrito en un circuito en puertas o en la tecnología de la FPGA que haga que el circuito se comporte como nosotros hemos descrito. Este proceso con if que acabamos de describir tiene su sentencia concurrente con when equivalente. Aquí tenemos las condiciones y las asignaciones equivalentes y por lo tanto es el mismo circuito. La sentencia concurrente con WEN es más compacta. La ventaja que tiene el proceso es que podemos asignar más de una señal con las mismas condiciones. Por ejemplo, aquí estamos asignando los puertos PC1 y PC2 con las mismas condiciones. Esto es bastante habitual. Lo que acabamos de ver es un multiplexor con prioridad, pero en realidad no nos hace falta tener prioridad. Como estamos evaluando la misma señal de selección, en realidad las condiciones son exclusivas y cuando se dé una condición no se va a dar la otra. Por lo tanto, esto se describiría mejor con un case. En este caso tenemos un proceso y dentro del proceso en vez de un if tenemos un case. Alternativamente existe la sentencia concurrente de select. Esta sentencia es un poco extraña porque empieza con un with, y luego viene la señal que se evalúa y luego viene la palabra SELECT. Y aquí se describen ya las distintas condiciones de la asignación. Estas dos descripciones representan el mismo hardware. En este caso, este multiplexor de 2 bits de selección y cuatro señales de entrada. Como hemos dicho, con el case dentro del proceso o con la sentencia concurrente con select no hay prioridad entre las condiciones ya que cada una de ellas son exclusivas. Esto quiere decir que cuando seleccione 00 no puede ser 10, así que da igual que se ponga una antes o después porque no pueden ocurrir dos a la vez. Son condiciones por lo tanto sobre la misma señal. El funcionamiento de este es así. La señal Cell es la señal que selecciona las entradas cuando vale 0,0 0, a la salida tendremos P0, cuando vale 0,1 a la salida tendremos P1, cuando vale 1,0 a la salida tendremos P2, y en el otro caso que solo puede ser 1,1 a la salida tendremos P3. Como vemos estas condiciones son exclusivas, no puede ocurrir que la señal sea 0,0 0 y 1,0 en el mismo tiempo. Así para resumir hemos visto este multiplexor que se describe con un proceso CASE o con una sentencia concurrente con SELECT en el que no hay prioridad entre las entradas. Tenemos también estos multiplexores anidados que implementan la misma funcionalidad pero el circuito es distinto, en este caso es un proceso con IF. y Por último vimos estos tres multiplexores también anidados que implementan también la misma funcionalidad pero de distinta manera. Se podía hacer con un proceso con IF o con una sentencia concurrente con when. Para este caso, en el que estoy evaluando una señal y por lo tanto las condiciones son mutuamente exclusivas, yo querría tener este multiplexor de la izquierda. Y normalmente los sintetizadores, que son las herramientas que se encargan de transformar estos procesos en el circuito final, van a implementar este multiplexor de la izquierda porque el sintetizador se dará cuenta en este caso que las condiciones son mutuamente exclusivas por ser condiciones sobre una misma señal. Así que en realidad no tendríamos que preocuparnos mucho, ya que lo más probable es que se vaya a generar un multiplexor optimizado. Pero también es bueno saber qué queremos hacer y cuál sería la forma más adecuada para describirla. En este caso serían estas dos descripciones de la izquierda. Bueno, esto es todo por hoy. Seguiremos el próximo día con decodificadores y con las reglas básicas de diseño. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchas gracias por verlo y un saludo.